Bueno, y espero que hayan disfrutado de un episodio más de Un Camino con Propósito con Laura Galdo. Hola, este, estaba en estos momentos grabando uno de los episodios que eh, tengo preparado para um, un camino con propósito, uno de los podcasts que estoy lanzando precisamente en español y quería eh, primero darle las gracias a Sandy porque no hubiera sido posible grabar esto si no hubiera sido por su ayuda, por su apoyo, eh, por, por todo su amor y eh, todo ese, ese amor que ella pone eh, tan intenso en todo lo que hace. Eh, ella me me ofreció a través de su de su academia de video podcasting encontrar mis propias herramientas para poder eh, brillar en mi propia luz, para poder eh, eh, alzar mi voz, para poder decir eh, decirles a las audiencias allá afuera eh, en español que sí se puede a través de Camino con Propósito mi porque en español y también el de inglés, eh, Alive um, with Purpose. Eh, y la academia no hubiera sido posible de todo corazón si no hubieran encontrado eh, la guía de, de Sandy Viteri a, a través de su curso eh, virtual de, eh, eh, y su academia, que eh, diseñado por ella misma, eh, yo tenía eh, muchos enredos en mi cabeza, tenía mucho contenido por aquí y por allá, eh, todos los archivos eh, en diferentes eh, journals, en diferentes diarios, diferentes papeles, eh, tenías ideas, las ideas las tenías grabadas en diferentes lugares. Eh, gracias a, a, a las herramientas que, que, que Sandy Viteri nos ofreció en su curso de video podcasting, me fui organizando poco a poco, eh, fui eh, pensando en, en, en mi nombre, eh, en, en la marca, en los colores, eh, en, en, en, en la parte también de mercadeo, eh, en el mensaje, en la visión, eh, en, la, en la meta, en la fecha eh, en, en, en de publicación también del de video podcast de los video podcasts así que estoy muy agradecida recomiendo de todo corazón sin que me quede nada por dentro eh, eh, aquellos de ustedes que están pensando eh, en lanzar su propio podcast por favor háganlo con la ayuda de santi viteri porque de lo contrario eh, a veces tenemos las ideas en la cabeza pero necesitamos esa ese mentor esa mentora que nos diga, ve por aquí, ve por aquí, ¿tienes esto? ¿Qué tienes? ¿Cómo lo tienes? ¿Por qué lo quieres? Que nos haga contestar esas preguntas que nosotros mismos a veces le hacemos a nuestros clientes, a nuestros estudiantes, a nuestra audiencia, pero no, no, no nos atrevemos a contestarlas a nosotros mismos. Y a través de la Academia de San De Viteri eh, fu fue que pude eh, darle respuesta a tantas preguntas que yo tenía, que, que, eh, pero a través de un orden específico y gracias a eso... Voy a poder eh, lanzar este podcast ya para, para los próximos meses, el de español y en inglés. Así que sí recomiendo el curso de la Academia de Santi Viteri, tanto en español como el de inglés, porque de verdad que es una herramienta increíble que ella nos ofrece con todo su talento, con todo su amor. Eh, de verdad, sin esperar nada a cambio. Eh, Nada, con ese amor, con ese amor latino, con ese amor hispano que tenemos adentro en nuestro corazón de entregar sin esperar nada a cambio. Así que una vez más, gracias Sandy, así públicamente, de verdad, ya oficialmente, por lo que eh, has hecho que yo pueda lograr a través de la Academia de Video Podcasting Academy.